la no vale, pues? no, por ahí no vale, por ahí no, por acá no por acá no. no me Tiro. Tira. Tiro. Tira, tira, tira. vale, vale, vale, vale, vale, Tirala, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, No, no, no, no. Cuatro segundos, cuatro segundos que lo mato. Está bien, che, tranqui. ¡Ay, le arde la pared! Ah. Amigo. Listo, parece que fue reportado. Dicho esto que son, amigo. Amigo, un poquito, un montón, ¿no? El, el gordo es. Cuatro segundos de chicos, que en un saque. Un montón, listo. Se amigo! te hizo esto? ¿Te está haciendo esto el...? ¿cómo así? ¡Uy! ¡Ay, la coche, de la luna. ¿Qué? No, no, no, no, la torre mucho. no, no, para no, La no, no, O sea, la la no, no, no, estaba acá. Yo no, no, no, no, no, no, Pero la no, no, no, me no, no, no, Ya ves, no, If you I don't I'll Ah, two. Hey, to map No creo que vacío. no tiene... No, no, no, no, no. no tiene flash. Bien. No tiene R cali ¡No Mátalo, oh. matalo, matalo Vos sos el carry, no yo Ah, la marca Está bien, está bien, sí, me, me estaba dejando la kill Ven, estamos llenos bot. Like bot ahora. Oh, sí, dale, ven, yo te voy a ¡Oh! ¡Oh!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 Vamos no Pumiar... con mucha fuerza. Bien, bien. Bien. <ít learning> BARá las no la o sea, canal? Bueno. Se murió. Ah bueno, ah bueno, ah, bueno. Sí. Sí. Se Guarda, bicho, por favor no te regales el vuelta, no te hay malas salidas. Bueno. bueno, bueno ah, amigo, pero son pito los skills Enemy Chaser. Enemy Chaser. Siguiendo la partida más subo oro, qué bien que subo oro en flex amigo. Una más, lucha una más, una más.